Escúchame, la peña uno se va a dormir, ¿eh? Me Encantado. ¿Qué que pasa, bro? ¿Me odias a todos? Encantado. ¿Eh? ¿Me odias a que sí? Cada vez que te hago un plan, cada ¿Tú? vez te estoy despertando más que, que Se abraza y se queda dormida, ¿eh, tío? ¿Lo has visto? <risa> ¿Qué tal, brother? Muy bien. Yo ¿Se ha dado un momento pronto, tío? A las 10 o así, ¿eh? Yo a las 2. ¿A las 2? A las 2. Son las 6 y media, a las 5 y me he arriba. ¿Y cómo que a las 2? ¿Por qué? Te empiezas a hacer el tonto con uno, a hacer el tonto con el otro, que sí, jajaja, y dices ahora si ¿Sí son las 2. ¿Tú, tú, eras, tú, eras, ¿Son las dos? tú eras de los que venían aquí todos borracho. ¿no? Por, ahí ven, por ahí vienen. Tra Está lleno de borracho. Casi es es sí, eragórica. De repente unos ahí diciendo, alto, alto, alto. Y yo, hostia, voy con el coche, me, me para y de repente lo que te he contaba. Ay, me puedes llevar a playetas, por favor, te damos. Y yo, no, tío, que quedan pago, unos chavales. <ríe> Pero rollo atraco, tío. Ahora ni siquiera sabía que esta hora existía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 Chaval. Muy bien, ¿eh, Miquel? Como cansa, ¿eh? ¿Sí? El Gorka se ha levantado a la primera con el wake. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes lo que pasaba, Alex? Cuando íbamos muy rápido, la tabla iba muy en la superficie y era como que resbalaba sin ay, salida ay, ay, ay. No me has visto, Alex, que me ponía súper atrás en la tabla, me ponía rollo Sí. Y sí. sí, el pie decía, hostia, es que lo quiero más atrás aún. Esto la han estado dando con la luz preciosa de amanecer. Sigue bastante bonita. El mar está glassy todo perfecto. No hay ni un ruido. Y me voy yo al agua. Wow. qué tal? Ahora yo entiendo por qué todas las chicas van siempre en a la playa, eh. Esto sí que es comodidad El primer día de tu vida no, pero a partir de ahí... Comodidad quería ni agacharse cuando estaba en el barco ¿Y ¿Sabemos? tú por qué no surfeas, palda? Porque me han operado y todavía no me he recuperado Se está recuperando rápido, no os preocupéis sí. Menudo día de putísima madre aquí en Benigasi Gracias a los locals por los sacarnos locales. a pasear y darnos planazo con gente de la terreta, eh. Que sí, ¿sí? La, que no sea, la terreta ¿eh? yo no sé mucho de la terreta. Bueno, bueno, ¿eh? terreta, Casi, es? casi bueno, que verán. Vale, van una miqueta. ¡Yepa! ¡Está! <risa> ¡Vale, una miqueta, tío! Hablan ¡Mejor que yo, tío! ¡Y me he ¡A Di March, Di Macred, Di Jules, Di Jules, Di ¡Divernes! ¡A Wii Hoy es di Vernes, ¿no? Como dice este dí ¿Cómo? Dí vernes, Sí, no, Di Hoy es Di Jups. Hoy es di Jups. Nos hemos dado en que meter más cacahuete. Más aún. Sí, por favor. Soy un adictor Oye, hacemos una de cacahuete. extra cacahuete Extra peanut Bueno, votad en los comentarios Más cacahuete o no más cacahuete En las a barritas saco. Ahora nos vamos ¿Tancamos? A la costa, sí A la costita Let's go. Y vamos a ver qué hacemos luego <risa> eh, Hemos venido a la playa de la Renegada Para seguir con el día En Oropesa, al lado de Benicassim Benicassim está allí Oropesa está allí Y Euskadi está para allí Egorca, eh, por si echas de menos tu casa ahí. Sí. Allí Y Canarias, allí. ¿Y Canarias? Canarias está allí ah, No, está lejos, ¿eh, mi niño ¿Qué lejos? Qué lejos Y vamos a aprovechar ahora que aún es pronto Porque hoy va a ser un día de mucho viento Hay un poquito de olas ya Y aunque aún está y está entrando el viento onshore Que eso seguramente traerá olas Vamos a ver cómo discurre el día, de momento Aprovechemos que aún está glacis Olas Olas, olas perdón, olas. Que, olas. que es vasco <risa> Para nosotros enseguida son olas al borde, eh, la primera cueva que nos hemos hecho en nuestra vida buceando, aquí en la Renegada. Justo allá abajo, hoy es un día de bastante oleaje para ser verano y de aguas poco cristalinas, porque está todo removido. Está a unos 3 metros de profundidad, unos 10 metros de largo, vamos a probar cruzarla. enseñar un truco de magia. Ahora cabra, pata de cabra. Un poco viento, vamos a se, Suponía que entraba el viento, pero al final está aguantando aún Sí, se suponía que entraba viento, pero está bastante tranquilito Hay poquitas olas, pero para long va a estar bastante divertido Eso sí, tenemos dos longs y una corta El de la corta va a estar un poco puteado Pero bueno, iremos cambiando Hace un calor Lo mejor del mundo es surfear en verano, ¿eh? claro, como aún no se ha enchufado el viento sí, Hoy por... marcaban 40 en Bilbao, ¿no? Igual y no por... sé cuánto hace, pero hace calor Igual es por eso que hace tanto calor uh, Me vas a tener que ayudar con esta Está pegada, se ha fundido la cera el calor Alex se ha pegado yo creo ¿Sale? Y es como se hace un auténtico día de verano. Son las 5 de la tarde, nos hemos despertado, hemos visto el amanecer, hemos hecho wake en Tanga, hemos desayunado barritas, hemos saltado, hemos buceado, hemos pasado por un yo por dos cuevas, tres cuevas submarinas, no he comido aún, son las 5 de la tarde aún no he comido, hay que adaptarse al disfrute. Y ahora, a las 7 nos vamos en BlaBlaCar a Barcelona, y está haciendo un calor Así ah, que ¿sí? señor, increíble. Hemos consensuado que hoy hacía más calor que en Bali. Ay, ah, hemos rascado olas, tío. Hemos surfeado un ¿Eh? día de verano con olas épicas, tío. Bueno. La vida es la hostia. Estaban bien. Pero ¡Era pero divertido! No, era perfecta. no eran perfectas. pero era súper divertido. Eran ¿Es perfectas este? para la diversión y podía saltar de una tabla a otra, girarme en mi tabla, pasar cerca de las rocas. Nos estábamos yendo, que estábamos remando, que íbamos a remar como por detrás del espigón. Y hemos cogido una ola. ¿Cuántos metros eran? ¿60 metros? La más grande del día, la hemos cogido Alex y yo, y como 60 metros de ola pues, hasta el final de la playa. Increíble. De hecho, hemos tardado en salir como 10 minutos, porque llegábamos, venía una ola grande, volvíamos, llegábamos, venía otra ola grande. Era las risas con el corcho y con el tablón. Nada, con esto lo que os quiero decir, chavales, es que es verano y todo el mundo a disfrutar y aunque sea invierno, te disfrutar, pero ahora más que ruidos, hace calor, puedes estar en la calle, puedes dormir en la calle si quieres Coges una hamaca, te la pones de un árbol a otro y vas a ver verla amanecer donde más te guste Ser este es barato Podéis hacer un montón de planes guapos, podéis dormir en tienda de campaña, subir montañas, lo que se os ocurra Todo el mundo va a disfrutar Ok, chao Adiós